A raíz de este tema que sin duda genera preocupación o es un tema de interés, obviamente vamos a enlazarnos ya con el eh, médico neumólogo José Miguel Laca, a quien agradecemos por supuesto su participación. Doctor Laca, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Gracias eh, por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Eh, coméntenos, por favor, el tema de, de los fumadores, el riesgo que pueden tener estas personas en caso se contagien con el tema del COVID-19, por favor. Entonces, eh, me gustaría iniciar con los factores de riesgo en general, ¿no? Entonces, Correcto. en los factores de riesgo en general tenemos unos que lógicamente podemos modificarlos y otros que no podemos modificar. Por uh -huh. ejemplo, lo que es edad, sexo, ¿no? Eso lamentablemente no hay cómo modificarlo, pero tenemos otras cosas que sí podemos modificar. Y entre esos, por ejemplo, destacando lo que es enfermedad respiratoria y enfermedad cardiovascular para llegar al tema del tabaco, ¿no? Entonces, si ponemos esos dos como iniciales, ¿no? Tenemos que saber que el tabaco es factor de riesgo para ambos, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera, lo que nosotros tratamos de reducir es de que el paciente no venga con una enfermedad cardiovascular de fondo o una enfermedad respiratoria de fondo, ¿no? Entonces... En la medida de lo posible, lo que tratamos es de sumar cosas para que el paciente sea potencial a complicarse, ¿no? Y lamentablemente el tabaco, muy aparte de las enfermedades que conocemos, va a ser un eh, desencadenante de estas dos, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que pasan están llegando con enfermedades que no tenían conocimiento, ¿no? Y recién se está haciendo el diagnóstico cuando ya están hospitalizados y tienen mayor complicación, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo que necesitamos es, en la medida de lo posible, tratar de reducir todos los riesgos para que el paciente pueda tener un cuadro leve, ¿no? Claro, Entonces, por, por... porque en general se sabía, doctor Laca, que el tema de, de, de fumar es, es malo, obviamente, para, para la salud, ¿no? No necesariamente por el tema del COVID-19, ¿no? Efectivamente, usted está mencionando el tema del daño a los pulmones, incluso el tema de que se puede desencadenar hasta en cáncer, el tema del corazón también... Pero en este caso en particular también eh, prestamos atención porque obviamente estamos en medio de esta pandemia, ¿no? En, en todo caso, si estas personas que están con estos hábitos que son negativos, que son malos, se infectan de este virus, pueden tener mayores complicaciones que una persona que no lo, no lo es, ¿no? Que no tiene estos hábitos. De, de por sí, fumar también eh, ocasiona de que el paciente sea más propenso a adquirir una infección viral o una infección bacteriana, ¿no? Entonces, en los casos de los pacientes con COVID también, se ve que, aparte del virus, durante el periodo de infección, se puede agregar una infección bacteriana, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, lo que queremos es que esto no suceda. Y, por otro lado, eh, con respecto a lo que refiere eh, el contagio, ¿no? Hay que tener en cuenta que, es imposible fumar con mascarilla, ¿no? Entonces, bajo ese punto, vamos a tener una persona que va a estar sacándose la mascarilla. Luego, el hecho de fumar implica que la persona va a tener mucho contacto de mano con labios, ¿no? Y también hay que tener en cuenta de que los pacientes, muchas veces, eh, fumadores comparten ¿no? cigarrillos. Entonces, es una serie de, de cosas que, lógicamente, van a aumentar el contagio y el pronóstico de la enfermedad. ¿no? Uh -huh, correcto. Y en términos generales, eh, doctor Laca, para que le explique a todos los televidentes, o nos explique en todo caso, ¿qué daños genera eh, el cigarrillo ¿no? en, en, en nuestro organismo? Ya sea en los pulmones, ya sea en el corazón, en, en general. El tabaco en sí lo que va a hacer es aumentar la inflamación, ¿no? A nivel tanto eh, del del tejido vascular y del tejido respiratorio, ¿no? Entonces, eh, hay un mecanismo que nosotros tenemos, eh, todas las personas, que es el me un mecanismo de, de curación, ¿no? Que son como pequeños pelitos dentro del bronquio, que son los cilios, ¿no? Entonces, esto afecta bastante eh, el movimiento de los cilios y deteriora el tejido, ¿no? Eh, pacientes que ya tienen un eh, antecedente de... Eh, ser fumadores pesados, ¿no? Lo llamamos nosotros ya por el tiempo y por la cantidad de cigarrillos que uh -huh. eh, eh, han fumado durante su vida, ellos ya tienen un cambio completamente de la estructura, ¿no? Entonces se pierde ese mecanismo de depuración del pulmón porque tenemos que tener en cuenta que nosotros al respirar vamos a estar en contacto de muchas partículas del medio ambiente, ¿no? Entonces necesitamos que todos los mecanismos funcionen a la perfección, ¿no? Y lamentablemente esto se va a ver alterado en estos pacientes, ¿no? Correcto. Entonces, sí. Sí, recomendaciones básicas, doctor Laca, entonces para todos los televidentes, para que tengan conciencia de esta situación en general. La recomendación, entiendo, es tener hábitos saludables, una buena alimentación, también para términos generales, ¿no?, de nuestra vida, ¿no? Exacto. La, la recomendación básica, tanto para para los pacientes que pueden ser fumadores u otras enfermedades que tengan, que ya sabemos que son factores de riesgo, es que, por favor, necesitamos que estén con su medicación habitual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mi paciente con asma, no puedo sumarle de que le está faltando el aire por el asma y sumarle eh, la falta de aire por el COVID, ¿no? Entonces, lo que necesito es que todos estén eh, lo mejor controlados que puedan, ¿no? Uh -huh. ese es... La primera recomendación. La segunda recomendación, lógicamente, todos los factores de riesgo que podamos evitar y entre ellos, sobre todo el tabaco, eh, es lo, lo, lo mejor, ¿no? ¿Cuál es el mejor día para dejar de fumar? El mejor día para dejar de fumar es hoy. Yo sé que es difícil, que lógicamente estamos bajo una situación de estrés y lamentablemente los pacientes que quieren dejar de fumar también pueden presentar un aumento de ansiedad, pero eh, la sugerencia es que acudan a un profesional de la salud para que se le dé una ayuda complementaria. ¿no? no es solamente el tratamiento por parte de neumología, sino también eh, implica, tal vez, apoyo emocional y otras áreas. ¿no? Es un manejo multidisciplinario. Entonces, Correcto. esa sería la recomendación básica. Claro, y eso que ha tocado es importante, ¿no, doctor? Porque, bueno, yo afortunadamente no tengo ese, ese hábito, no, no fumo, pero, pero ¿qué tan eh, difícil es para un fumador... Eh, ...pesado, como usted dice... ...que tiene ya bastante tiempo con esta práctica... ...dejar de hacerlo... ...¿por qué cuesta tanto? Claro, como le explico... ...hay todo un mecanismo de que... Eh, ...ya implica... Este, ...también ciertos neurotransmisores... ...que se ven alterados ante... Eh, ...este... ...este proceso de fumar... No, ...entonces es como que el cuerpo se ha... ...acostumbrado a pequeñas dosis de... de ciertas sustancias, ¿no? Entonces... El dejar de consumir esto al paciente lo pone, lógicamente, en una situación de estrés y ansiedad, ¿no? Aparte de, de, de la situación en la que estamos, de que el, la persona no puede hacer su, sus actividades habituales con normalidad, ¿no? Uh -huh. eh, lógicamente, va a tener un componente emocional grande, ¿no? Entonces, yo creo que la principal eh, falla de, de, de, de al, nosotros, este, creer que el paciente deje de... De fumar, es que no vemos de manera global todo, ¿no? La idea es de que el paciente reciba apoyo en todos los ámbitos, ¿no? no solamente por nuestra parte, sino también es muy importante la parte emocional. Correcto. Bien. Doctor Laca muchas gracias por estas explicaciones, por estos detalles que ha compartido esta mañana con nuestros televidentes. Muy buenos días. Muchas gracias. 11 y 44 de la mañana nos vamos a una pausa comercial, pero venimos con lo último ya aquí en Noticias al Día.